Mundo sonoro, Papá. Pero, sí. este programa es presentado gracias a nuestros colaboradores. Leo Quintana Consulting, soporte técnico.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 hacer, eh, documentar una serie de entrevistas para ver el desarrollo de los artistas en las artes musicales y escénicas. El día de hoy nos vamos a conectar con Chile para hablar con Alexander Solórzano. Alexander, es un gran honor y un gran placer tenerte acá. Tú no tienes sí. idea de lo feliz que estoy por tener la oportunidad de entrevistarte y que nos puedas contar tus experiencias a nivel profesional, bienvenido. No, Lilian, no, Lilian, gracias a ti también. Bienvenida a mi casa, porque ahora hay que decirlo así con estas reuniones virtuales. <ríe> Bienvenida a mi sí. casa. Eh, y nada, celebro tu, tu ciclo de entrevistas, porque bueno, nos mantiene el día, nos mantiene el día y no, y nos da una visión un poco más amplia de lo que lo que es la vida del artista afuera, ¿no? También, cuando uno emigra. Sí, bueno, realmente este, este ciclo de entrevista nació en la pandemia, ¿no? Un poco yo me preguntaba qué estaban haciendo mis otros colegas en la música, en las artes, cuando pasamos tantos meses sin tener trabajo, sin crear, entonces se me ocurrió pues, eh, hacer en una temporada de de entrevistas para un poquito comunicarnos, eh, saber de la vida de cada quien, qué era lo que estaban haciendo, y pues me gustó y voy por la segunda temporada y te tengo aquí. aquí. <risa> Viste que la, de las crisis se sacan cosas buenas también, ¿no? Sí, sí, la verdad. Es que, bueno, y muy emocionada por tenerte aquí porque eres un gran artista de mi país y no sabes qué felicidad tengo de poderte entrevistar, de que nos cuente qué estás haciendo. Pero quiero hacer una, primero para los que nos escuchan vamos a hacer una presentación. Alexander Solórzano es actor venezolano que nació en Ciudad Bolívar con más de 20 años de experiencia en teatro, cine y televisión. Es egresado de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Supo y de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Fue de protagonista del film Zamora producido por la Fundación Villa del Cine, acreedor del Premio Municipal de Cortometraje David Suárez en 2011. Es licenciado en Comunicación Social, titulado por la Universidad Católica Santa Rosa, y ahora radicado en Chile desde el año 2014 para acusar estudios en la Escuela del Cine de Chile. Actualmente desempeña el rol de José Luis Rodríguez en la teleserie Verdades Ocultas, transmitida por el canal Mega de Chile. Bienvenido. ¡Guau! Wow, tremenda presentación. Sí, qué bonita presentación. Condensa un poco el recorrido. Le has que echado un mundo. Le has echado oh, un mundo, ¿no? Yo le iba a decir más ordinariamente, pero sí, le he echado un mundo. ¡Ja, <risa> Bien, tengo para ti que te iniciaste en un grupo de teatro dentro de una iglesia cuando tenías 14 años de edad. ¿Cómo fue ese comienzo en las artes escénicas? Bueno, fue así de adolescente, eh, a, a los 14 años, ni siquiera un grupo de teatro como tal establecido, ¿no? sino que había un, un señor que le gustaban mucho las artes y siempre como que hacía sketch, o hacía representaciones en que si el Día de las Madres, el Día del Padre, en Navidad, en Diciembre, y yo empecé allí, empecé con él, empecé a ser, a, a ser parte de, eso, de esos montajes que de manera amateur por decirlo de alguna manera, se hacía, y sí. de ahí me empezó a gustar, de ahí porque yo era muy tímido, Lilian, yo era en el colegio un tipo un chamo, que era tremendo, sí, aunque era tremendo, era como muy sí. ensimismado, muy hacia adentro, era tremendo, me, me encantaba echar chistes sí. y todo, era muy desordenado, pero era tímido, o sea, a mí me daba pavor hablar en público. Mi mamá es artista, mis hermanos son artistas. Okay. Eh, mis, hermanos son, mis hermanos son músicos, los dos. Mi mamá era eh, declamadora, wow. hacía versos, hacía um, aguinaldos, componía aguinaldos. Y hacía algo que se ha perdido mucho, hacía algo que se llama acrósticos. No sé si mucha gente no sabe qué, pero acró, mamá hacía acrósticos. Entonces, bueno, tenía yo una familia de artistas Ajá. y el único que, que no hacía nada era yo. <risa> siempre, yo no sé, siempre ella hacía como un grupo musical con mis hermanos, hacían cosas, ¿y él qué hace? No, él el, el, el joropea, como no sabía cantar, <risa> no sabía bailar, no sabía tocar ningún instrumento, no, no cantaba. Entonces, ella me ponía como que a joropear. O a tocar las maracas, pero es que ni el ritmo de las maracas las llevaba. Entonces, como que yo era el, el, la ovejita Mamá. negra de, de la familia artística de la familia. <ríe> Nadie había descubierto mm, quizá mi dos. Ya entiendo. <ríe> ya entiendo entonces por dónde viene tu, tu, este, por dónde viene tu, tus ganas de cantar, ¿no? Porque te escuché sí. por YouTube cantando. Sí. Y, y cantas muy bien además, ¿sabes? Porque claro, yo recuerdo que tú estuviste una temporada con la gente de Villo, un homenaje que se le hizo a Villo, pero después empecé a buscar en YouTube y me, guau, wow, sorpresa, mira a este niño cómo canta. La, la, la verdad ¿Que ¿Alguna es vez te has, te has planteado ser cantante? No, yo, yo estudié después, y, y traté de, de hacerlo de una forma académica, pero no tenía la paciencia, de verdad, y este, por lo menos estudié un año de teoría y solfeo, porque quise estudiar piano, pero estaba todo muy chico, tenía 14, 15 años, y eh, siempre estuve en corales, y trabajé muchos años con el Ensamble Arte e Integración Integración ah. de Marco Fernando Roa. Trabajé cinco años con ellos okay. y lo que me gustaba del ensamble, tú que lo conoces, con Julio Dange y, y, y Fernando, era que combinaba uh -huh. la, la puesta okay. en escena con la, con la polifonía. Entonces, ahí okay. tuve oportunidades okay. de, de educar un poco el oído, la voz y nada, y de drenar un poco esa frustración que quizás tenía por el canto o por la música. Entonces puedo decir que soy un actor con okay. un oído afinado y una voz afinada. Eso es lo que, lo que puedo decir. No tengo un gran registro vocal, soy un barítono. Eh, no tengo muchas uh -huh. técnicas, pero oye, por lo menos cantando el cumpleaños me defiendo. No digas eso porque te escuché en YouTube una pieza, no recuerdo ahorita el, el nombre de la pieza, que no es Billo, es otra que grabaste, que es como una balada, que, que, me, que dije... La pieza, ¡guau! Oh, wow, un sonido espectacular. Sí. Y, Bello, me encantó esa pieza, ¿sabes? Y entonces luego estuve con, con Federico Pacanins y, y tuve cuatro años trabajando con la Orquesta, municip la orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, que con, bajo la batuta también del maestro sí. Sanglin Benny. Y allí tuve la otra gran sí. oportunidad porque, claro, yo era siempre... A mí me llamaron para ser como el maestro de ceremonia, ¿no? el actor que animaba, que actuaba, pero cuando yo decía, oye yo quisiera cantar una también, decía. entonces cuando yo no podía cantar una, me empezaron a dar como que esa oportunidad también de, de combinar actuación, canto con animación, fue una experiencia bellísima que le agradezco mucho en la vida. Yo creo que ha sido sí. la mejor etapa de mi vida. No solamente hice Villo, la revista musical, sino que ese Villo lo transformaron en el mismo Cosas, porque lo transformaron en Villo en Navidad, Villo en Semana sí. Santa, Villo en Carnaval. Sí, sí, sí. Y sí. Puse sí. También una también algo con, con la orquesta que fue muy bonito, que fue una celebración de un, de un cuatricentenario de Caracas, en el, en el Teatro Municipal, también fue bellísimo. Hice varias cosas, hice algo que se llamaba Retratos en Blanco y Negro también, eh, la canción de Caracas que fue con la, la, la, la, la Simón Bolívar, la sinfónica de la Bolívar, y, y bueno, por ahí drené, por ahí drené y, y, y maté un poquito la, la, la frustración, eso. ¿Sabes que amo los artistas que pueden actuar, pueden cantar, pueden bailar, wow, eso es Increíble. Sí. Yo lo hago medianamente bien. Te felicito yo lo hago con medianamente eso. bien porque yo me quito el sombrero, uh -huh. por ejemplo, con los artistas argentinos, que son tan integrales. Cuando tú ves un, un, un sí. musical argentino, tú no sabes, ay, tú dices, tremendo actor. Y dices, wow, pero tremendo cantante. Wow, sí. tremendo bailarín. O sea, son súper integrales. No, sí, yo sí, en cambio, como... vuelvo y repito, soy un actor que, que tengo un oído afinado, con, con afición al canto, y, y bailar, bueno, a bailar me cuesta porque soy medio disléxico, Confundo punto <ríe> izquierda con derecha. <ríe> o sea, por lo menos bailar con cuentas me cuesta, eso de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso me cuesta muchísimo. A mí me hablan de números y hago cortocircuito. <ríe> Mira, Alexander, yo sé que has hecho cine, teatro y televisión, y sé que te gusta el teatro. Este, ¿Qué te ha aportado el teatro como ser humano en tu vida? Muchísimo, muchísimo. Cuando yo te hablo incluso de que yo era de, de niño muy tímido, muy cerrado, me costaba hablar en público. Para mí el teatro ha sido una gran terapia durante toda mi vida, lo sigue siendo. Y no solamente una terapia a nivel de expresividad, a, a, a nivel de, de, de aflorar cosas, de proyectar, de proyección. Sino a nivel de, también, hasta humano y psicológico, porque cada como digo cada personaje, cada proyecto es un mundo, es un mundo que se transforma. Y cada personaje te obliga a aprender, a buscar, a estudiar y te deja un bagaje y una riqueza maravillosa. Entonces, para mí, el teatro ha sido mi gran terapia de vida, más allá de mi carrera. El teatro lo amo. O sea, si tú me pones a elegir entre cine y televisión, yo, amo, yo prefiero el teatro. O sea, yo, yo quisiera dedicarme 100% al teatro, pero la realidad es que el, el del teatro en sí no se puede vivir. Entonces uno tiene que hacer lo sí, claro. otro, que también es rico y maravilloso y tiene su complejidad. Pero yo soy un actor formado en teatro y, y, y el contacto que hay con el público, eh, ese aquí y ese ahora que hay en un escenario durante una función de teatro, eso yo no lo cambio por nada. Sí, es una, una gran riqueza. A ver, eh, yo sé que empezaste en la televisión como extra. ¿Qué hiciste uh -huh. para mejorar durante todo ese tiempo y llegar a protagonizar en la Villa del Cine Zamora? ¿Cómo fue ese proceso? Uy, es súper largo. Yo empecé a ser de extra y te cuento por qué empecé a ser de extra. Yo ingresé a estudiar a los 17 años con un permiso de linan en aquel entonces, <ríe> eh, en, la, en la Escuela de Arte Dramático Juana Sujo, que, que está en Quinta Crespo, en la calle 200 de Quinta Crespo, a dos cuadras de RCTV. Y entonces una de las reglas y de las normas que había dentro de la institución, era que los alumnos no podían hacer ningún tipo de trabajo como actor, ninguno, ni como aficionado, o sea, no se podía. Tú eras un meritorio en formación, tú eras un principiante, tú no podías osar hacer trabajos como actor porque no estabas capacitado para eso. Entonces, una de las cosas que también estaba prohibida era hacer cine, trabajar en televisión, hacer obras de teatro, quizás como una manera de que uno se enfocara por completo al área de estudio, de formación, cosa que hoy día lo entiendo y me parece muy bien. Entonces, claro, yo tenía Radio Caracas al lado y decía, "Wow, yo, yo pasaba al frente, veía actores, salir y actores que uno miraba desde de, de chico, de toda la vida, sí, y, sí. Y, y decía, Dios mío, ¿cómo puedo tener esto aquí a dos? Además venía de Ciudad Bolívar, ¿eh? Imagina, claro. Ciudad Bolívar que no hay, no hay teatro, que no hay nada, o sea, y yo decía, ¿cómo puedo, cómo puedo tener esto aquí al lado? Y, no, y nada, dije, voy a, a tocar la puerta, ¿cómo se hace? Y cuando me dijeron, ah, tú estudias actuación, ¿no te gustaría ser actora de estajo? Yo le dije, no, yo prefiero ser extra, porque los extras no se ven, los extras están de espalda, claro. los extras pasan, entonces yo decía, claro. mientras menos llame la atención, menos tengo chance de que me vean el director o los profesores de claro. la escuela. Entonces empecé claro. como extra y durante mis dos años de estudio fui extra y después seguí siendo mucho tiempo extra, o sea, extra, extra, y ahí uno ve, uno ve cómo es el medio desde adentro, uno, uno absorbe, uno es como una esponja, uno aprende, y, y ve, y, y, y estás viendo todo el tiempo y, y siendo extra, el, el primer trabajo que yo hice como extra, la escena en la, yo no tenía escena, pero la escena en la que yo estaba, estaba Flor Núñez, que es una maestra de la actuación. Wow. ¿Sí? Después hice de extra en por estas calles y, el, y, y, y era un periodista que le ponía la grabadora de los 10 periodistas que le ponía la grabadora a Héctor Mayerston que además es un gran, que era un gran locutor sí. un gran primerísimo actor. Sí. Entonces imagínate todo lo que uno puede aprender de cómo se ponen las luces, cómo son los planos, cuándo, qué significa acción, grabar, ensayar, muchas cosas uno puede aprender como extra. Hoy día yo digo, ojalá todos los actores que se dediquen claro. a la televisión comiencen como extra. Ojalá. Ojalá se claro. pudiera, sino bien, porque es, una, es un ABC, es un aprendizaje. Y claro y bueno, todo te... este proceso antes de llegar a protagonizar es de, de, mucha, de mucha formación, de, de mucho ver, de mucho captar, de mucho absorber. Mi profesor de teatro, Gilberto Pinto, siempre me decía, los actores somos como una esponja, somos una esponja, tenemos que absorber todo en la vida. No, y cuando digo todo, no es solamente el trabajo de otros actores, digo la vida. Él decía, ustedes van en el metro claro. y ustedes tienen que estar analizando a la persona que va sentada allí. Verla, qué está pensando esa persona. Si está llorando, por qué está llorando. Si está hablando sola, por qué estar hablando sola. Si van en, el, en la micro, también están viendo. Si van en la calle, tienen que ver a la gente, por qué camina así. O sea, es, es ver, es absorber. Y, nada, y hay que tener también como cierto grado de humildad, eh, para, para dedicarte toda tu vida, como dice Peter Brook, a ser un constante aficionado en esta carrera. Dice Peter Brook, yo no trabajo con actores, a mí no me gusta trabajar con actores, a mí me gusta trabajar con aficionados, porque en esta carrera constantemente se está aprendiendo. Sí, ¿sabes que Hace poco escuché una eh, en un canal de YouTube, que alguien estaba hablando y decía que los políticos y los artistas son narcisistas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y tienen un ego también, totalmente de acuerdo. Un ego necesario y un narcisismo necesario. El problema está, es cuando el artista no aprende a dominar su ego y su narcisismo. Cuando es el, el, uh -huh. el ego que te domina a ti, es el ego que te domina a ti, te despega del piso, ahí es que viene lo malo. Porque tenemos que tener un poco de, de, de egocentrismo para, para esta profesión, no solamente el actor, los músicos, el escritor, quien se dedica a las artes, a, a, a, incluso a las tareas casi humanísticas, debe tener un poco de ese narcisismo, de ese egocentrismo. ¿Por qué? Alguien decía, hay que ser muy egocéntrico para escribir un libro y tú pensar que eso lo van a leer 10 millones o 2 millones de personas en el mundo. O sea, tienes que tener cierto ego. O claro. tienes que tener cierto ego para pararte frente a un público y creer que la gente te tiene que ver durante una hora y media o dos horas. O sea, eso igual, eh, y, igual es el, el, el, el que escribe una teleserie, el que escribe un, eso. Tiene que haber cierto grado de ego para tú exponerte, para exponerte frente a un público. El problema está en, insisto cuando ese ego te rebasa o tú te crees el cuento. Porque una cosa es tener ego en el escenario y otra cosa es tener ego fuera del escenario. Dice Ricardo Darín, el grandísimo actor argentino, él dice, esto es una carrera muy peligrosa, muy peligrosa la carrera del actor, porque mucha gente te hace creer cosas que tú realmente no eres. Y es así, porque uno está lleno al lado de gente que te alaba mucho. Dice, wow, qué gran actor eres, que eres el mejor, que se aquí en Chile se dice seco para decir que algo es buenísimo, que seco eres, ¿no? Uy, qué seco eres, eres seco, eres, eres seco, entonces eh, no he visto mejor actuación que la tuya o nadie como tú o nadie me ha hecho llorar como tú. Entonces uno sabe que esas son palabras eh, que sí, son de reconocimiento, pero si tú te las crees, terminas creyéndote que eres la última Coca-Cola, que eres el mejor actor del mundo, que crees que, que, que todo lo que tú hagas va a ser admirado todo el tiempo por la gente y no es así. Uno tiene sus su, su, su, su momentos arriba, abajo. Esta carrera es así. Hoy tengo yo un plus, sí. pero, pero totalmente. O sea, mañana puedo estar totalmente en, en el anonimato absoluto, que es rico también el anonimato absoluto. <risa> bueno, particularmente yo creo que debe, debemos tener cierto equilibrio, porque si ese ego se bueno. convierte en una patología. Entonces, o sea, si es mucho puede convertirse en una patología y bueno, y de allí sí. se, se desencadena una gran cantidad sí. de problemas. Claro, porque, porque el, el, el ego en sí no es malo, es lo que tú dices. Por eso yo te digo, cuando tú no dominas el ego, sino que el ego te domina a ti, ahí sí se perdió todo, se perdió todo. Pero el ego en sí no es malo. Claro. El, el, el ego exacerbado, descontrolado, eso sí es fatal. Claro. Alexander, ¿qué consideras que tiene más importancia, el talento o el esfuerzo? El esfuerzo. Hay un libro de John Maxwell, excelente, que se uh -huh. llama Cuando el talento no es suficiente, lo recomiendo. Oh. Y eh, definitivamente el esfuerzo. Y yo tengo una frase que la creé yo, creo, porque no se lo vi a nadie, creo uh -huh. que la creé yo, uh -huh. está puesta ahí en, en, en, mi, en mi Instagram como, como eslogan. creo en los milagros pero debes trabajar duro para conseguirlos. Entonces. Sí, lo leí, lo leí que lo pusiste en Twitter, ¿no? O en, es que en alguna puse, de en tus redes sociales. No, me en, en, en Instagram, en Instagram está en mi, en mi perfil. Sí, en lo leí plazo. hace poco. Sí, que muy buena, por cierto, de verdad. Sabes que tuve la oportunidad, eh, investigando un poquito sobre tu trayectoria, de escuchar una escena de Mari and Mike, el eh, uh -huh. cual. Interpretas un, el personaje de Ramiro, eh, de nacionalidad cubana, y quedé totalmente impactada porque logras un sonido, un timbre en tu voz hablada muy particular, porque así también escuché otras actuaciones que tuviste. Hay una de un colombiano, no recuerdo el nombre de la sí, obra, y Perdón. te escuché como en diferentes, y, y wow, tú logras como en cada personaje. ¿Un sonido? ¿Cómo lo haces? Eh, particularmente de estos dos personajes, mira, emigrar ha sido una experiencia súper interesante para mí. Uh -huh. yo, te, yo voy a cumplir siete años que emigré viviendo en Chile, ¿no? En, en abril cumplo siete uh -huh. años. Y no sabes, yo digo que esta experiencia ha sido como un posgrado de vida, es como que si yo estudié estos cinco años o siete años haciendo un posgrado, una maestría en algo, y es una maestría que no te la da ninguna universidad, ningún aula, sino es que verdad. te la está dando la vida misma, y estar en otro país, conocer otras culturas, conocer otros, o, o, otras maneras de hacer las cosas, es enriquecedor, es enriquecedor porque yo pensé que al emigrar iba a ser un contra para mí, bueno, porque eres un actor extranjero, no hablas chileno, no hablas sureño, eh, te, va, te, te limita un poco la, las oportunidades de trabajo, pero resulta ser que cuando necesitan un actor extranjero, piensan en Alexander Solórzano, porque hay pocos actores venezolanos acá en Chile, y aquí en Chile bueno. se tiene la concepción de que los cubanos, los chilenos, los do, no, perdón, los cubanos, los colombianos, los dominicanos, todos hablamos igual. Oye, por lo menos aquí los chilenos cuando te di, cuando te dice dónde eres uno dice de Venezuela, te dice oye chico tú eres de allá, concha de vale, hola, hola y te hablan así, ¿no? Porque claro, entonces cuando necesitan a un actor cubano, Alexander Solórzano, o sea para, para el casting, por ejemplo, no para darle el rol, pero si yo lo llama me llama un actor colombiano, claro, Alexander pero... Solórzano. Entonces imagínate cuando a mí me llamaron para lo de este personaje colombiano que tuviste en una recreación de uh -huh. en, en televisión. Uh -huh. Tenían como tres semanas tratando de contactarme. Y yo la uh -huh. verdad, justamente en ese entonces, había hecho un viaje a Venezuela y no tenía el WhatsApp activo ni nada de eso, ¿no? Y, uh -huh. y cuando yo llego a, a Chile, se me activan los mensajes del WhatsApp y veo esta gente que está tratando de contactarme, ¿no? Buscan un productor. Sí. Entonces, cuando yo le devuelvo la llamada, yo dije, nada, esto ya pasó porque esto es de hace dos semanas. <risa> Claro. Yo lo llamo, por, le devuelvo el mensaje. Si lo llamo le digo, oye, disculpa, pero es que no estuve en Chile durante dos semanas y, y lo siento. Me dice, pero ya estás acá. Me dice, sí, no importa, nosotros no hemos grabado ese programa esperando que tú aparezcas. ¿No? ¡Wow! Entonces me dice, pero yo, yo digo, ¡Wow! Porque a mí nadie me conocía también. Y yo digo, pero ¿cuál es, la claro. cuál es la fama? Si a mí nadie me conocía acá. Me dice, no, es que tu contacto me lo dio alguien, un pro, una, una, una, una compañera de maquillaje de otro canal. Y, me, y yo voy a... Me cuenta la historia. Es que necesitábamos la historia. Este es un colombiano que llega a Chile. Y yo le digo, ah pero me encanta la historia, pero yo no soy colombiano. Me dice, no, pero es que es, que es igual, porque ustedes hablan igual. Le digo, no, no hablamos igual. Bueno, entonces, entonces él me dice, bueno, pero es que no importa. Podemos que en vez del personaje sea eh, colombiano, que sea venezolano. No importa. Entonces le digo... Bien, claro. pero cuando yo leo, le digo, mándame el guión, cuando yo leo la historia, lo que no me gustó de la historia es que el colombiano es traficante, el colombiano es, es esto, consume droga, entonces yo, el cliché, ¿no? Entonces yo sí. digo, yo digo, no voy a hacer de, o sea, yo le iba a comprar la idea de hacerlo de venezolano, pero dije, no le voy a comprar la idea de hacerlo de venezolano. Porque entonces van a meter el venezolano también en ese cliché. Venezolano viene a robar, el venezolano claro. es motochoro, el venezolano de, de, de detrás. Claro. No. Entonces, lamentablemente, tuve que elegir y dije: Lo voy a hacer colombiano. <risa> porque claro. porque tampoco, tampoco me parecía justo para lo, los compatriotas colombianos. ¿no? Pero dije: No, lo voy a hacer colombiano. Claro. Entonces, lo que hice fue. Entre, eh, eh, que escuchaba muchas teleseries y películas y entrevistas a actores colombianos y dormía con unos audífonos así ya. como los tuyos para que el acento se me fuera poco y lo mismo hice con Ramiro, okay, el cubano okay. lo mismo hizo con Ramiro, que fue una gran producción uh -huh. acá una, una miniserie en Chile, importantísimo me llaman y me dicen, es que necesitamos un actor cubano y yo no soy cubano entonces es que ustedes tienen el mismo swing y va, ah, el mismo swing si sí lo podemos tener pero lo que hice también fue eh, escuchar muchas, ver muchas películas chilenas, escuchar muchas entrevistas a actores, a actores cubanos, perdón, y eso, dormía con unos audífonos escuchando una entrevista a un actor cubano. Entonces el oído y el cerebro claro. va, va agarrando eso, y la parte musical ayuda mucho, porque sí. imitar los acentos es como, claro. como agarrar notas musicales, eso. Sí, claro. Creo, creo que... Claro, percibir. claro. Sí, es como, eh, como, el, como el canto, como el canto. Exacto. Bueno, pero te felicito porque realmente yo pude percibir este un cambio en el timbre, un cambio en, eh, bueno, el acento ya eh, excelente, pero lograste como eh, la, la posición de emisión, diferente cuando hablabas como cubano, diferente cuando hablabas como colombiano. Sí. Muy interesante. Es algo que yo admiro de los actores. Mm. El, el, el poder de la interpretación en la voz hablada, ¿no? Excelente. Es, es que yo creo que el trabajo ah. del actor parte por allí también, el, el actor tiene que jugar, y a mí me gusta jugar, no solamente con la voz, a mí me gusta jugar con los looks de mis personajes, a mí me gusta transformarme en cada personaje, me encanta eso, de hecho yo soy un actor un poco a veces inquieto porque yo me meto en el trabajo de vestuario y en el trabajo de maquillaje, sin quitarle licencia y la autoridad que tiene sus respectivos departamentos. Pero a mí me gusta que me dejen opinar, porque a fin y al cabo es el actor que lleva el personaje, es el actor, no es el vestuarista, ni siquiera es el guionista. Claro. Es el actor claro. que durante un tiempo lo lleva. Claro. Sí. claro. tiene alguna persona como fuente de inspiración en Venezuela o fuera de Venezuela? Sí, en Venezuela tengo de inspiración a Gustavo Rodríguez. Al, Ay, al, qué bello. a Gustavo precisamente porque sí. Gustavo siempre se caracterizó, valga la redundancia por hacer un actor característico desde que él se inició un actor sí. formado en teatro, de Ciudad Bolívar igual que yo eh, y era un actor que se, se transformaba y, y también lo admiro porque a, al igual que Gustavo, Gustavo no era el típico galán, él no llegó a la televisión porque era el galán, porque era media 80 porque era de esbelto. no Gustavo era un, un actorazo y, sí. y, de, y de afuera me encanta mucho Joaquín Phoenix ahora, bueno siempre me había gustado, uh -huh. ahora lo, lo, lo adoro más por lo que hizo con, con The Joker, con el cuasón pero eso, porque son actores que se transforman que, que, que, que, que no se quedan que no se quedan eh, eh, hay muchos actores, sí. pero esos dos, esos, esos dos me encantan esos dos. Y, y Marlon, que, que está por allá en un cuadro, que también es un duro Marlon Brandon, que también es un actorazo, porque Marlon, a diferencia de Gustavo, Marlon sí era un galán, un galanazo, pero no se quedó allí. Marlon era un tipo que, sí. donde prevalecía el, el personaje, y a él no le importaba el físico, ni le importaba lucir bonito en cámara, sino el que se luciera el personaje. Entonces, Marlon también, esas tres referencias para mí son fabulosas, y en a nivel femenino, Meryl Streep es una maestra, esa es otra, Meryl Streep es tan Ay. extraordinaria, que ella no solamente, o sea, tú, tú, tú nunca la ves a ella en escena, tú ves el personaje y es increíble cómo ella hasta cambia de estatura, dependiendo del rol, de tamaño. O sea, es la voz de esa mujer cuando, cuando hace unas interpretaciones la voz es impresionante, impresionante. yo recuerdo que yo hice algo que... muy, muy anecdótico y es que bueno cuando yo hice Zamora tenía 31 años y, y el personaje tenía una vida, un, un arco de vida, desde lo, él aparecía desde los 21 años hasta los 43, 44 años entonces tenía que lograr tanto el, el Zamora joven como el Zamora adulto pero había algo sor sí, sorprendente, sí. y es que cuando a mí me colocaban el bigote, que era un bigote postizo, a mí me cambiaba la voz. Eso me, eso me transformaba automáticamente el registro, porque mira lo que es wow. utilizar a veces un recurso en contra a favor. En, como yo tenía miedo de que el bigote se me despegara, yo, Alexander, como tú me ves, yo articulo mucho y muevo las manos, soy... ¡ah! Sí, sí, sí, sí, sí. Y, y, y yo... Y con Zamora, no, el bigote, yo, eso me ayudó mucho a tener una prestancia de aquel personaje que era muy, como, muy rígido, como una presencia, y la forma de hablar también era porque yo cuidaba que el bigote no se despegara. Entonces eso daba, claro. hacía también que yo impostara más la voz, porque era como un ventrílogo, era como que no claro. voy a no mover mucho la boca, sino que la voz salga de, de adentro. O sea, fue, fue, fue, claro. fue maravilloso. Entonces ese bigote me ayudó muchísimo, de hecho lo decía la maquilladora, Alexander, él llegaba aquí echando vaina, decía, él es, un muchacho, él es un muchacho, y lo que yo lo maquillaba, que le ponía ese bigote, él se transformaba, él se transformaba, y era así. Entonces, qué, qué bonito eso, esos personajes. Como decía Gilberto Pinto, hay dos tipos de actores, los orgánicos y los, los que construyen desde la organicidad, desde adentro, y los que construyen desde la, desde la periferia. Y yo soy un actor que me considero un actor periférico. Busco los personajes desde afuera. O sea, trato de ver primero cómo se ven por fuera, y ese por fuera quizás va a definir cómo hablo, cómo camino, cómo miro. Eso, esa... Eh, no sé si me salí de la, de la pregunta, pero... No, no, no. Perfecto. Pero... Considérate considerate libre libre para, para expresar todo lo que quieras. Sí. Para eso estamos. Mira, Alexander, estamos en el 2021 y todavía los teatros están cerrados y todavía hay mucha gente que, de colegas, artistas que están sin trabajo. ¿Qué le aconsejarías a esos actores cuando entran en crisis porque no tienen trabajo todavía? Yo lo que le aconsejo a los, a los colegas, y es el consejo que, que le doy a todo el mundo, colegas y no colegas, es a ver el vaso siempre medio lleno y no medio vacío. Porque hay que reinventarse. Y las crisis, yo creo que son el, el, el, lo que uno llama crisis, yo creo que es el, el momento ideal para que uno se reinvente. Y el artista nunca está dejando de crear, ahora específicamente hablando de los colegas. Un actor, un artista, un escritor, una cantante, un pintor nunca está dejando de crear. Es decir, un pintor no tiene que estar los 100 días, los 365 días al año en una exposición para, para él demostrar su trabajo. Entonces, hay, es un momento ideal para crear, pero también para estar con uno mismo y conocerse. Que el artista muchas veces no, no se da ese tiempo y ese espacio. Hay, hay, hay, hay, yo creo que es el, el tiempo ideal para, como para el reposo del guerrero. Sí, que hay actores que viven mucho de esto, también es una lección de que hay que ampliar el abanico, que uno tiene que, que diversificarse y hacer varias cosas. Yo toda mi vida, yo nunca he vivido solamente de la actuación. Yo creo que de un tiempo para acá es que yo puedo decir que, que la actuación me ha dado ciertas gratificaciones a nivel de remuneraciones, pero yo nunca he vivido 100% de la actuación, nunca. Yo siempre me he dedicado a hacer otras cosas. He tenido trabajo de oficina, he trabajado recogiendo cartón, he trabajado, he trabajado en call center, he trabajado en organismos públicos, he, he hecho miles de cosas. Miles de cosas. Y, y también, y como actor, he tenido que hacer miles de cosas también, desde, desde asistencia de dirección, desde escribir, desde, no sé, hacer videos o hacer una gráfica, un, un flyer en Photoshop. O sea, uno, uno, tiene, uno, uno tiene que diversificarse. El tiempo, el, estos tiempos que vivimos los claro. ameritan también, los ameritan. Hoy día el profesional, el ser humano que no esté capacitado para manejar una computadora, para no saber qué es Instagram, para no manejar redes sociales, para, si se queda nada más con la profesión de yo soy médico, está mal, estamos mal. Así es. Mal. Entonces yo he visto médicos y, y gente mayor, uff, que saben ya de... De, de, de aplicaciones de Zoom, de videoconferencia hacen de todo hacen de todo entonces eso es lo que yo le diría a mis colegas que es un, que es un momento como para bajarse del avión, porque hay colegas que a veces son muy etéreos, toda la vida no solamente por la pandemia uh -huh. o, sea, no, o sea, yo conozco colegas uh -huh. que te dice oye mira, hay un, están buscando un actor para que haga este... ay, pero ese papel yo no lo voy a hacer porque es muy chico ay, pero ese personaje no habla Ay, pero ese personaje tiene un solo capítulo. Ay, pero ese personaje... Entonces, he visto compañeros así. Y qué bueno que también claro. lo que esté pasando ahorita, por eso digo, llevan muchos compañeros que se bajen del avión. Yo he visto muchas grandes figuras consagradas en Miami pasándola duro y haciendo de Uber. Cosa que no hay que desmeritar, esa, uh -huh. esos oficios como que hay haciendo... No, qué maravilloso. Y eso es bonito. Es bonito que un actor o un artista toque tierra. Y, y eso, un, un actor, yo siempre he dicho, un actor no debe tener carro, un actor no debe tener auto. Un actor tiene que, que agarrar el metro. Igual los políticos, los actores y los políticos. Yo digo, un político no debería tener auto. Un político tiene que agarrar metro, tiene que ir, tiene que tener, no tiene que tener seguro. Porque es la única manera de estar en contacto con la realidad, con la gente, con lo que pasa, con el entorno. Entonces eso, eso es lo que yo le digo a mis colegas, no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Y mira, aquí estamos tú y yo, mira lo, lo, lo que tú estás haciendo con la pandemia, mira lo que tú estás haciendo. No lo hubiésemos hecho, Lilia, si, si no estuviese este, esta eventualidad, es, es un evento, no es una crítica, Es, un es evento. verdad. Mira lo que ha pasado con, con esta crisis de la diáspora, mira lo que estamos haciendo. Qué bonito, si yo no sigo por la diáspora yo no estaría en este momento disfrutando de esto que está pasando acá en Chile, de, de compartir claro. con otros colegas, conociendo o sea, eso es lindo, es maravilloso es muy fácil estar siete años entonces quejándose queriendo, no sé, regresar al país que no depende ya de uno ya uno depende de uno el querer que las cosas se arreglen, ya tú como que aprendes a asimilar y dices bueno este es lo que hay, este es lo que hay vamos a sacarle el mejor y el mayor provecho a esto entonces por eso decía que hay un libro de John Maswell que es maravilloso que se llama así, cuando el talento no es suficiente el talento buscar. no lo es todo en la vida está, es te excelente, te va a encantar y lo ideal es que esté en Youtube, o sea es un libro que yo lo tengo en PDF, ah, okay. lo destaqué en PDF, pero también uh -huh. está en Youtube yo te voy a pasar ah, okay. el link, porque cada capítulo uh -huh. es, un, es un capítulo de Youtube, cada capítulo del libro es un audio de Youtube entonces tú lo puedes escuchar y está narrado además por un venezolano el, ese libro está narrado por Salomón okay. Adames no sé si lo conoces. Salomón, ok, no. Que es un gran no, no lo actor, actor y, y, y, y, y maestro de doblaje, también hace doblaje. No sé problema. Tiene un éxito sí. muy, este, muy grande en, con Verdades Ocultas, esa teleserie que te llamaron en el 2020. Cuéntanos cómo te está yendo, cómo te tratan los chilenos allá, porque sé que en estos días hiciste llorar un juntillo con una escena. Y sí, sí, sí, oye, ha sido, eh, ese es un momento bonito que estoy pasando ahora porque qué lindo, qué lindo cuando yo, yo, yo comentaba en varias de las respuestas que he dado a muchos comentarios, yo sigo recibiendo comentarios, ha sido algo que yo no me esperaba así, o sea, quizás podías visualizar que la escena iba a gustar porque uno, uno quedó bien, pero no, no, no, esto de este búnker ha sido bonito. Porque la mayor gratificación para un artista es el reconocimiento y la empatía del público. Esa es la mayor gratificación. Es verdad. Eso es lo mejor. Es verdad. Y tú lo sabes, tú lo sabes. A ti te pueden sí. pagar millones o te pueden pagar este, 100 dólares o te pueden pagar mil dólares por algo, pero no hay nada más lindo que sentir un músico, por ejemplo, que el aplauso, el, cuando se encienden las luces, ver todo el patio lleno, la, los balcones, la, ese aplauso... Ese aplauso es lo sí. más rico que uno puede tener. Entonces, eso en televisión uno no puede recibir ese aplauso, porque no lo ves. Pero las redes sociales han sido claro. ahorita un gran termómetro para medir esa aceptación y, ese, y, y esa empatía, porque yo lo llamo empatía de la gente. Entonces, qué bonito que un actor de afuera, de otra plaza, porque es difícil que a un actor se le dé oportunidades. Es difícil. Yo, mira sí. yo, yo, yo llegué, hubo una etapa acá en la que yo iba a hacer casting para publicidad o para lo que sea. Y después de estar dos horas en la fila, aquí se le dice fila, no se le dice cola porque aquí la cola es el poto, el poto es otra cosa. Estar en la fila y, y, y de, cuando te toca tu número, tu turno, es decir, cuando tú eres el número 980 sí. en, el, en, en la fila y cuando entras te dicen, cuando te sí. dicen cuál es tu nombre y ya tú dices tu nombre, te dicen, ah, pero tú eres extranjero, lo siento, pero el casting no es para extranjeros. Entonces, oh sí. o como cuando te dicen, te presentan a un productor de televisión, porque me pasó muchas veces, oye, este es un gran actor venezolano, tal, que está en Chile, y el productor te dice, ¿hablas chileno? Y le digo, no. Bueno, cuando hable chileno me llamas. Eh, entonces, claro, eh, también es difícil porque también se siente que los que venimos de afuera venimos a quitarle el trabajo a otro hay un poco de, de xenofobia, claro. lo voy a reconocer, hay un poco. Ya ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Eh, y entonces eso es bonito, porque te ganas un pedacito del cariño de la gente. Me imagino que lo mismo le pasó al Puma en Viña del Mar, que un venezolano que no esperaba, es claro. y, y, y el Puma es un ídolo acá, lo adoran, lo, lo quieren muchísimo. Entonces yo digo, yo quiero ser parte de esos venezolanos que han venido a hacer historia en Chile, Creo que con esto parece mentira, Ay, que lo estoy bebe. haciendo porque ha sido catalogada como una de las mejores escenas dramáticas de, la, de las teleseries en Chile. ¿Sí? Y me comparan con dos monstruos ¿Sí? de actrices chilenas que, verdad, que, que, oh, que son Amparo Noguera y Tamara Costa, que son unas primeras actrices que les tocó en algún momento hacer unas escenas de televisión y ellas quedaron en, como referencia de lo que era una escena dramática, pero eran de mamá perdiendo un hijo. Entonces yo estoy entrando, compitiendo con ella de un padre, perdiendo de un padre. Y, y me comparan, me han comparado con, ah. esa, con, esa, con, ese, con ese nivel. Entonces los comentarios, la, la aceptación incluso de los medios digitales que me han llamado para hacerme entrevistas y todo, ha sido muy bonito. Eso es muy bonito. Entonces eh, ya creo que me, me gané un pedacito de ese corazón de los chilenos y quiero ser uno de esos venezolanos que aportan. Ay, qué bello. Yo digo, aquí hay tres venezolanos que son una gran referencia. Tres, porque incluso los chilenos no saben que sí. son venezolanos. O sea, los quieren tanto que te preguntan, ¿y Andrés Bello es venezolano? ¿Andrés Bello? <risa> sí, entonces sí, te lo dicen. Porque claro, Andrés Be mira Andrés Bello tiene el valor aquí que nosotros mismos no les hemos dado. Andrés Bello, es verdad, está es verdad. Andrés Bello es la cara del billete de más alta denominación de Chile, que es el billete de 20 mil pesos. Imagínate. Andrés imagínate. Bello es el, el rector y fundador y redactor, de el rector de la Universidad de Chile, fundador. Y es el redactor, redactor del Código Civil Chileno que aún hoy está vigente. Imagínate, Entonces, imagínate favor. eso, imagínate eso, qué bonito. Y el otro gran aporte venezolano para la cultura chilena es el maestro Luis Inlandais, el maestro de la cumbia. Quien trae la cumbia a Chile es Luisín Landais, y el maestro Luis Landais muere en Chile, se nacionaliza chileno, y la cumbia...